Eh, bienvenido al Vato, donde tus sueños se hacen realidad. <risa> ya. No, ya ah, acá está coche a la barra. La barra no tío, corta eso tío. Estoy pensando en el eh, A la valla. Hola, a Gracias. Pero por qué me graba cortando clientes, cabrón. He dicho antes que por mis cojones iban a entrar un coche y ya tenemos el primer integral del día ¿Qué te parece la idea, Dani? Y por cierto, ese, ¿ese flequillo no lo hay para ti? <risa> <risa> voy a poner una ley, nueva, me el De que haga las Diamond, las tiene que repasar Y esto va por ti, Alberto Ha venido un cliente, del cual le dices tú la Diamond y lo voy a tener que repasar yo O sea... Sabes más que siete. te vas de vacaciones y el lunes que te vas de vacaciones viene el cliente. Qué casualidad, ¿eh, Suybrad? ¿Qué vale bien? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¿Me ha salido, salido tranquila bien? Ah, claro, pero si estoy por aquí, ¿cómo quieres que llegue hasta ahí? <risa> no me al capitán, no me contente a ti, ¿eh? Limpiar al fin y al cabo sabe todo el mundo. Pero realmente el detalle no lo ve cualquiera. A ver, lo antihiebla que pasa falta el respeto ¡Ah! Tortazo ¿Esto que me faltan en el respeto? <risa> Estoy enfadado con ellos, me tratan muy mal <risa> Los día primera hora cuando no vinieron las dos citas Que iban a entrar tres coches mínimo en menos de una hora, ¿no? Comida, punta, punta para allá ¡Pierre que toma ¿Cómo se llama la hermana de Conan? Bueno, Conan, maricona. Así. Mari, Conor.